Me parece urgente, importante y necesario comentarles que en el marco del paro nacional colombiano se registran 39 casos de asesinatos por parte de la fuerza pública, 963 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones forzadas y 12 casos de violencia sexual. ¡Qué tristeza! Qué indignación tan berraca, pero es una roya digna, eso sí, nos negamos a olvidar, todos nos negamos a olvidar, mamitas. Sus hijos son semillas que están aquí brotando en nuestros corazones y plasmadas en nuestra memoria, claro que sí. ¡Exigimos que se respete la vida! ¡Carajo! Mientras tanto, seguiremos bailando y cantando en la calle. ¿Está? ¿Porque qué? ¡Carajo! La generación y la infancia de hoy en día no copia pedo de nada. Porque cuando jugábamos a ser policías y ladrones, nadie quiere ser policía. Oye, pero nadie quiere ser ladrón tampoco. Ay, ah, eso es verdad, eso es verdad. Acerrina, cerran, viva el paro nacional, porque peleamos sin cesar, y aquí estamos pa' luchar, a serrina, cerran, cualquier reforma nos va a matar, porque el gobierno no quiere paz, y dialoga con bala y gas, acerrina, cerran, guardian. Serrina, cerran, se ni derechos tenemos ya, pedimos pan, no nos dan, nos gasean y se van.